Bueno, vamos a comenzar el MasterChef UI 1 con el baloncesto San Pablo y vamos a preparar dos platos por equipos que nos va a contar Eduardo en qué consiste cada plato. Bueno, pues hemos pensado en dos platos eh, sanos y saludables para romper un poco con la idea de que la cocina sana puede ser aburrida. Hemos eh, pensado en unos espaguetis con salsa de tomate, atún sí. y huevo poché, unos espaguetis de calabacín y un burrito de pollo con eh, aguacate. Eh, ellos tienen las, las recetas, van a jugar por equipos, cada equipo hará un plato y solo participará en la elaboración uno de ellos. Eh, el otro le irá indicando cómo y qué tiene que hacer y posteriormente, en un momento determinado, haremos el cambio para que el otro miembro del equipo continúe con, con la receta. Tienen todos los elementos que necesitan en la mesa de trabajo y algunos más, porque valoraremos tanto la ejecución del plato como la presentación y, evidentemente, el resultado final y la creatividad. Por eso tienen también otros elementos que pueden incorporar eh, según su criterio. La cocina esta no tiene música. ¡Dios mío! Sí, es verdad, ¿eh? Tienes que contar chistes, como el ¡No, Arbignano, Dios! Eh, no, ¿eh? ¿Eh? Canta en italiano. Pero lo trabajo así, ¿eh? Cuéntame un chiste. Te has pintado tus ojeras. <risas> bueno, ¿No hay salto, vale no? Va. ¿A casa? ¡Buah! Parece que sí, ojo, no, no. De no verlo, de ver. Hay toques. Ninguna serie de móvil y llamar en el juego. Totalmente principiantes, ¿no? Totalmente. ¿Ya nos habéis descubierto tan rápido? No pasa nada. Un poco de sol. ¡Buah! Sorry, sorry. ¿Qué culpa? ya yes, chef ok nada <risa> no, tranquilo, está bien, está bien, si me parece que, que caliente la salsa ¿tú? Dame tu tomate, dame esto, okay. el el es naranja tienes para... es que hay que hacer espaguetis en forma de calabacín, ¿sabes? Vale, pero vale, mira, tengo que esperarnos o así ya directo? no, no, tienes no, no, no, no, no, no, no, no. Pero… No, después se separan, se ¿no? Es la cáscara. <risa> Ay, me ha dicho que se ponía, ¿eh? Aquí está la cáscara, ¿no? Está puesta. No es claro. Está Muy raro, están lavados. Muy están bien lavados. lavados. Una respuesta correcta es esa: están lavados y yo los quiero poner con cáscara. Nosotros nos guiamos a. Nos teníamos claro, a la que receta. La foto eh. lo ponía, la foto lo pone. Nosotros somos fieles a la receta. espum, espum. es rúcula, ¿no? El otro no tengo ni idea de lo que es. Bueno, no sé. Ah, bueno, estás mirando ¿Qué ¿Dónde estás? ¡Cambio! Vale, ¿Cambio? Eh, ¿Cambio? Yeah. The chicken I think we gotta do on on high the, the yeah. And yeah. Put on, on, on high. Not too much, not too much high. The, the the the fire, but a little bit, you know. Okay. There is a 12 this uh Sir, ya la It's las da vuelta sí. No te mal, ¿eh? Lo que va a pasar es que se va a cocinar la clara y la yema se va a quedar eh, no cruda, pero tampoco hecha como si estuviera cocido. <risa> Taste a little bit. Taste it and see if it is And boil the how? chicken. How? Chicken. Oh, dragon. And if it's too high, turn down the, the no, fire no, a little no, bit. No, no, it's good, it's good, it's good. Dragon, yes, chef, remember. Yes, chef. Okay. The <music> Más fácil titularlo con el tenedor. Sí, entiendo. Sí, sí, y el chef. <risa> ¿Ni tú, ni tú esto, Espera, ¿estás un minuto para terminar esto. No, no, no, no, no, cambio. No, ¿Eh? ¿eh? ¿Eh? no, no, cambio. Espera, que ¿Vale? ¿qué? Lo puedo coger con confianza, estoy bien. Vale, vale, vale. vale, vale. Simplemente establezando. ¿Te has hecho la pimienta ya? Sí. ¿La sal? Después. Vale. ¿La pimienta? Sí. <risa> ¿La pimienta? ¿Tú has pimienta? ¿Tú has pimienta? Sí. Wow. Bueno, ¿qué pasa con ese equipo que no hay cambio? Sí, tío, ¿por qué no cambiáis? Sí, no, no, de. no, no, nada sí. Bueno, nuestro plato es... Eh, nosotros pensamos mucho en, en nuestros países, ¿no? Él viene de Serbia y yo de Brasil, que nosotros hacemos muchos burritos ahí. <risa> <risa> <Franco y> Serbia, <risa> no en Serbia, como en Brasil. Es algo que... Eh, entonces ya sí, teníamos mucho, mucha experiencia, nada, ¿no? Tampoco. Para desarrollar todo lo que teníamos. Eh, dentro de la receta intentamos cambiar un poco y no poner los trozos de aguacate pues, cuadrados, pero hacer un guacamole a ver si salió bien la cosa. Y, y bueno, yo creo que se quedó mejor de lo que creíamos y por más difícil que, que fue, pero se quedó, yo creo que muy bueno. Y el nombre, pues no sabemos todavía. de nombre... Uh, the, eh, the Brazilian Serbian Burrito. <risa> <risa> Nuestro plato, a diferencia de ellos, sí que tiene nombre. Eh, se llama la Diana Vegetariana, ¿vale? y está todo elaborado con productos de Burgos, los platos son de Briviesca, el, el tomate es de Quintanilla, el atún es de la Arlanzón, es, es atún de Río, ¿vale? el calabacín es, es de la huerta de nuestro chef, y, y el huevo pues Barrera tiene unas gallinas en casa y es el que lo, es, el que lo ha traído. Y esto es como si fuese el, el dardo, ¿vale? así que esto es la presentación. Eh, viene a ser básicamente eh, fideos de, de calabacín, eh, con, con una salsa de atún y, y tomate y el huevo por encima. Hay que elegir un ganador, entonces, en función de los criterios que teníamos, que era como sabéis, ejecución, presentación y, y sabor, Hemos decidido que el ganador de esta jornada sea Benítez Por el clumbo. Feliz cumpleaños, eh. Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Y nada, para luego. Por Navi. Muchas gracias. Bueno, ¿valorar que Bien, la madre. presentación nos ha gustado más la del otro equipo, pero consideramos pues, que en general también por el trabajo desarrollado y el sabor eh, eh, el equipo de Benítez ha ganado, pero en especial Benítez que ha llevado un poco más la ejecución y ha puesto la, el punto de originalidad. Se ha atrevido a innovar y. <risa> <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, la verdad es que es un placer. O sea, Entre ganar la CB y eso, yo me he quedado con eso. <risa> <risa> Entonces, eh, gracias. Pero... Muchas gracias. Muy bien.